Luna, ¿estás ahí? Oh, joder. Mierda.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 Jonah, ya estoy. Estoy entrando, casi he llegado. Perdona por no esperarte, ten cuidado. ¡Qué maravilla!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 Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Hmm. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿Después de todo esto? Yo sí. Me comería una vaca. <risa>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 No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la entrada. Lo veo. Bien, aseguraos de que no me sigan. Creo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos tipos.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 Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo nos protegéis. Nos vemos. Jonah, no estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. domínguez debe de sospechar algo. Lo miedos. Lo siento.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 Mm.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 Vale, debería funcionar. Vale. Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez, entraremos juntos. Debo darme prisa, ¡Mierda! esto es pan comido. La estatua mira hacia esa cueva. Jonah, estoy entrando. Quizá perdamos el contacto.